La víctima expresa cómo fue despojado de su motocicleta. Yo estaba en Vitervalle ayer que fui a llevar un dinero y paré la pasola por y en fracción de cinco segundos a la llevaron. ¿Cómo pasó tú? Explíquelo. Yo para aquí a la pasola y, y cruzo el frente y cuando viro para atrás ya el tipo está montado en la pasola. ¿Eso fue Mendoza? Eso es. ¿De por qué tú pasas a las cuatro esquinas? ¿O las cinco esquinas? Tú a la derecha, la próxima calle. García expresó sentirse desilusionado de vivir en este país. Yo lo vamos a reconocer. ¿Qué sector fue? ¿El sector cómo se llama? Yo no sé si usted Valley? Valle? ¿Qué tipo de pasor la pasó la suya? Nada de yo. gris. ¿Su calificativo sobre esto? ¿Qué le parece? ¿Qué está pasando? Esto está increíble. Entonces hay que cerrarlo en este país. No, que no va a poder vivir. Entonces, cuando el ciudadano no pueda vivir, que los ladrones cojan el mano, hay que dejárselo a ellos y se le da la mano. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.